En este episodio de Explaining hablaré sobre la ganadora del Oscar, La Forma del Agua. Hay spoilers. La Forma del Agua es una de las historias de amor más conmovedoras que he visto en mi vida. Cuenta la historia de Liza, una mujer muda que trabaja en un misterioso laboratorio de gobierno y que conoce a una criatura humanoide en un tanque y tienen aventuras y se enamora de ella y... Bueno, para estas alturas probablemente ya conocen la historia. La mano maestra de Guillermo del Toro, quien no solo nos regaló una bella historia, sino una de las mejores declaraciones de todos los tiempos, I'm Mexican. creó un monstruo que funciona como metáfora de varias cosas, diversidad, inclusión, la pregunta sobre lo que nos hace humanos y más. Dicen que conocimiento es saber que Frankenstein no era el monstruo, pero sabiduría es saber que Frankenstein sí era el monstruo. Así que vale la pena preguntarse, en la forma del agua, ¿quién es el verdadero monstruo? ¿La criatura acuática? ¿La eterna amenaza de una invasión rusa? No. En este cuento de hadas el monstruo es algo mucho peor, que se encuentra en todos lados y también lo podemos hallar en la vida real, el machismo. Y si no me creen o creen que es lo de menos, permítanme exponer mi punto. El machismo en la forma del agua no solo está presente en su manifestación de género, sino también en varias otras formas. Lo vemos en la condescendencia con la que la gente trata a Liza. Lo vemos en el racismo de la época. Lo vemos en la homofobia hacia Giles, que debe ocultar su homosexualidad al mundo y cuando se atreva a demostrarla, el hombre del que se enamora lo corre. Lo vemos en la manera en la que los jefes de Hofstetler reaccionan a su empatía y la tratan como algo que no debería de suceder. Lo vemos en el desprecio que recibe la criatura por considerarla algo no humano, algo que solo le sirve a los intereses del hombre. El machismo se manifiesta no solo como una cuestión de género, que sí, pero también como una cuestión de poder, aplastar a todo aquel que se percibe como diferente o débil. No es coincidencia que el antagonista de la historia personifique lo peor del patriarcado y la idea más violenta de lo que significa ser hombre. Estoy hablando del coronel Strickland. Solo miren la cantidad de conductas violentas que muestra Quiere demostrar su virilidad todo el tiempo Lo que comúnmente llamamos medirse el pene Alardea sobre lo rudo y violento que puede llegar a ser Y por eso pierde un dedo Se niega a recibir atención médica Incluso cuando es evidente que la necesita Porque eso lo haría sentirse débil a o subordinadas en el trabajo Cree estar en una posición moral elevada Por ser un padre de familia proveedor A pesar de ser un hombre violento tiene nula tolerancia a la frustración y la compensa demostrando poder adquisitivo. Tortura por diversión y es incapaz de sentir empatía por cualquier otro ser vivo. Intimida como única forma de resolver las cosas, su respuesta ante el amor real y profundo es intentar asesinarlo. Incluso es curioso cómo la escena sexual más violenta de la película no es la que ocurre entre el supuesto monstruo y Eliza, sino la que ocurre dentro de un matrimonio. Lo que nos recuerda cómo, para muchos hombres, casarse con una mujer es casi lo mismo que comprarla. Strickland es, básicamente, el patriarcado hecho persona. Y es a través de él que el machismo se revela como el verdadero monstruo de la película. Aquel que es capaz de devorar todo lo que se encuentra a su paso y despojar de su humanidad a cualquier persona. No es la primera vez que Guillermo del Toro retrata personajes así. Su exploración de la guerra y la masculinidad ya había sido plasmada en películas como El laberinto del fauno y El espinazo del diablo. Pero en esta ocasión, el patriarcado pierde. Strickland se muere Zelda se revela frente a su esposo y ayuda a su amiga Giles se enfrenta a todos sus miedos y salva a Eliza y a la criatura Hofstetler preserva una criatura de la naturaleza que consideraba sagrada Y Eliza se queda con el chico, o el monstruo, o criatura, o dios, o bueno, ustedes entienden ¿Cómo se logra esto? Con aquello a lo que la masculinidad le teme más, aquello que la vuelve más frágil Lo que intenta que los hombres no tengamos y le quitemos a otros para volverse más fuerte Amor, inclusión, diversidad y ternura Eliza y sus aliados representan esto. Ella se nos muestra como una mujer abiertamente sexual, que asume sus deseos como parte normal de su día a día y que tras su experiencia como mujer con una discapacidad es capaz de mirar al mundo con esperanza y a los otros con empatía. Su amistad y complicidad con Zelda, una mujer negra, con Giles, un hombre homosexual, y la alianza que forma con Hofstetler, un científico extranjero, es especialmente notable en un Estados Unidos lleno de racismo, misoginia y homofobia. Este trío de personas excluidas de aquello que para el hombre blanco se considera normal, se hace fuerte cuando se une y como grupo demuestran que no hay fuerza capaz de hacer frente a la organización basada en el cariño. Entonces, si el verdadero monstruo es el machismo representado en Strickland, ¿qué hay de la criatura? No es coincidencia que el aparente monstruos se nos presente como de origen extranjero. Suramericano para ser exactos, o sea, de otra raza, con un lenguaje diferente y con una cultura, comillas, exótica. El hombre que ha sido entrenado para la guerra intenta a toda costa separarse de los demás seres humanos del mundo, llegando incluso a considerar a las personas que son diferentes como no humanas, salvajes, porque es más fácil ejercer violencia así, deshumanizándolas. La película propone expandir nuestras nociones de lo humano, haciéndolas más inclusivas y con eso propone también hacernos a nosotros más inclusivos. ¿Qué nos enseña la forma del agua? Que el machismo es un monstruo invisible que adopta múltiples formas que nos impide conectarnos y amar al mundo. Pero tenemos otras opciones. Podemos celebrar el amor diverso, la inclusión, lo que podemos lograr cuando nos reconocemos como iguales y nos apoyamos mutuamente. Y si nos atrevemos a reconocernos en los ojos del otro, veremos lo que siempre supimos. Que debajo de nuestras diferencias existen dos seres que son y valen exactamente lo mismo.